En el vídeo de hoy vamos a comentar distintas formas de hacer demostraciones en Lean para fórmulas, para teoremas, en donde alguna de las hipótesis que se utilizan es una disyunción. Por tanto, ese es el título del tema de eliminación de la disyunción. Y lo haremos, como siempre, a partir de un ejemplo simple, en nuestro caso es demostrar que si P implica R y Q implica R, entonces P o Q implica R. Bien, y de este ejemplo vamos a ver seis demostraciones distintas. Pero antes de empezar con las demostraciones, como siempre, importamos la librería de tácticas, declaramos que P, Q y R lo vamos a utilizar como variable sobre las proposiciones y con eso podemos ya empezar las demostraciones en la primera, vamos a escribirlo como ejemplo escribimos la primera hipótesis P implica R y le damos una etiqueta siempre usando las reglas mnemotécnicas, HPR la segunda, Q implica R, también le ponemos una etiqueta HQR y con esas dos hipótesis tenemos que demostrar que P o Q implica R. Bien, si empezamos en la demostración, lo de siempre. La equivalencia es la misma con dos únicas modificaciones. En lugar de los dos puntos que separan las hipótesis de la inconclusión, en la sección en lean, pues nos pone la barra de teorema, el símbolo de teorema. Y además de las dos hipótesis, también declara que P, Q y R son proposiciones. Bien, vamos a analizar la prueba. Si observamos, la conclusión es una implicación. Por tanto, lo podemos demostrar con la regla de introducción de la implicación. Es decir, la regla de introducción es suponiendo P o Q demostrar eso. La táctica que nos permite aplicar la regla de introducción de la, es la táctica intro y a la hipótesis pues le vamos a dar como nombre H. Observar qué es lo que ha hecho la táctica. Pues primero nos va a añadir una hipótesis nueva H con P o Q y nos va a cambiar la implicación. Efectivamente, aquí tenemos la nueva hipótesis y aquí tenemos la nueva conclusión, R. Y llegamos al motivo de este vídeo, que es que queremos utilizar esta disyunción que nos aparece en una de las hipótesis. Hay que eliminar esa disyunción. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues volvemos otra vez a aplicar la táctica de casos sobre la hipótesis H. Eso es lo que estoy escribiendo aquí. La táctica de caso sobre la hipótesis H. ¿Y qué significa la, casa, la táctica de caso sobre una disyunción? Pues que habrá que distinguir dos casos. El primero, suponiendo P demostrar R. Segundo caso, suponiendo Q demostrar R. Con eso de los supuestos, como va a haber los supuestos, pues también le asigno nombre. Dice caso sobre H sobre H, pero. Para el primer caso utiliza la hipótesis Hp para el segundo caso la hipótesis Hq. Cuando digo me pongo detrás que aplique la táctica, efectivamente me van a aparecer dos casos. El primero es eh, la disyunción por la izquierda, el segundo la disyunción por la derecha. En el primero supone p y le pone la etiqueta Hp para demostrar R. En el segundo supone Q, a que raya la hipótesis Q, que es el que le hemos puesto la etiqueta HQ, demostrar R. Entonces tenemos que hacer dos casos. Igual que hicimos antes, cada caso lo vamos a escribir entre llaves y vamos a observar el primer caso. Aquí, si nos ponemos... Aquí, tenemos que demostrar el primer caso. Bien. Pero la demostración de este primer caso es simple. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la regla de eliminación de la disyunción. ¿Cómo? Pues yo tengo, por un lado, que P implica R. Esto es HPR. Por otro lado tengo P. Si le aplico HPR a HP, ¿qué es lo que obtengo? R, que es exactamente lo que quiero. Luego, el primer caso lo puedo demostrar con esta táctica y ya pasamos al segundo. Bueno, el cómo pasamos al segundo. ¿Veis? en el primero estaba, si aquí pongo, bueno, pues ya lo he dejado sin un objetivo, pero no es necesario. Puedo poner la coma aquí. Pero fijarse que ahora no me va a pasar al segundo caso al in r va en lugar de p, va a aparecer q. Ya estamos en el segundo caso. Ahora la hipótesis es q. Bueno, este también se resuelve por eliminación de la disyunción, porque si observo R la conclusión, R la conclusión de HQR y Q que es la hipótesis, también lo tengo. Luego lo único que hay que hacer es aplicar HQR a HQ. Bueno, si lo aplico, pues ya he terminado la demostración, no queda ningún objetivo por demostrar y ya tenemos la demostración completa. Esta sería nuestra primera demostración. ...pero siempre, después de una primera demostración... ...lo que intentamos es... ...¿se puede simplificar? Bien, y sí, se puede simplificar. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo dos cosas... ...que la podíamos agrupar. Primero estoy introduciendo... ...es decir, la eliminación de la implicación... ...y después distinguir casos Eso lo puedo combinar... ...porque en lugar de usar... ...la táctica de introducción... Podemos utilizar la táctica de introducción recursiva. Ya, aquí en lugar de intro estoy usando el reintro. Y hay que ponerle el patrón como lo que, como la hipótesis. Es una disyunción. ¿Cuál es el patrón que me permite descomponer? Pues me va des lo va a descomponer en dos casos. Esto es lo que estoy poniendo aquí. Lo va a descomponer en dos casos. Mirad que lo de los dos casos es con la barra vertical. En el primer caso le vamos a llamar HP y al segundo caso h Bueno, mira que es, exactamente nos aparecen los dos casos anteriores eh, y la demostración es pues, la misma. Pues, los casos son los mismos. Aquí lo único que hemos hecho es que estas dos líneas, en lugar de introducción y después caso, pues los hemos agrupado en una que Introducción con el patrón, introducción con R dentro. Bien, ¿podemos seguir simplificando? Sí, porque si nos damos cuenta, estas dos demostraciones han sido por táctica, pero ¿lo podemos hacer directamente con un término de prueba? Sí, porque yo, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Hombre, lo que estoy haciendo es introducir H y una vez que tengo H, pues... Aplico uno u otro, pero hay una, un lema dentro del sistema que se llama la eliminación de la disyunción, la eliminación del oro. ¿Y qué es lo que dice el lema? Pues que si tengo A o B, tengo que A implica C, tengo que B implica C. Así que suponiendo el primero llego a C, suponiendo el segundo llego a C. Pero ya está. Eso es exactamente lo que quiero. Porque ¿quién es nuestro A o B? Pues nuestro A o B va a ser el H. Por eso el H va a ser el antecedente. Esto es el H. ¿Quién es? Bueno, porque A, B y C, que son en nuestro caso P, Q y R. Luego aquí necesitaría una prueba de P implica R. ¿Cuál es la prueba de P implica R? HPR. Eso es lo que pongo como segundo argumento. Y después, ¿qué Q implica R? Eso es HQR. Bueno, pues aquí tenemos la demostración en una línea, utilizando el principio de eliminación. ¿También se puede seguir todavía más corto? Bueno, pues sí, hasta lo del lambda lo podríamos quitar. Sería con esta, mirad, la regla or rec ¿Esta qué es lo que dice? Pues que si tengo A implica C, tengo B implica C, pues entonces ya tengo que A o B implica C. ¿Qué es lo que necesito? A B implica C es nuestra conclusión. fíjase que se ajusta exactamente. Es decir, A es P, B es Q y C base R. Luego, aquí, ¿qué es lo que necesito? Una prueba de A implica C, ¿quién es HPR? El segundo, una prueba de B implica C. ¿Eso quién es? HQR. Bueno, pues eso es lo que pongo aquí en segundo lugar. Nos quedaría otra pregunta por hacerlo Así, vale voy a comentar la prueba ya sin prueba ya que estamos sin prueba es que, prueba, que el, el sistema dice que, que no tiene prueba que se quiere que use el eh, Souris pero no tiene prueba como le podíamos preguntar al sistema cómo haría él la prueba es decir bueno le digo busca en la librería y ya digo que eso es en Ema con, le doy a la tecla mayúscula y al, al espacio. Busca la prueba. Bueno, está buscando y me dice. Intenta exactamente esto. Pero bueno, el exactamente esto en realidad. Vaya de aquí. Bastaría esto de aquí. O rec aplicado a esto. Y eso es lo que he puesto como prueba. ¿Vale? Pues ya tenemos nuestra cuarta demostración. ¿Se puede hacer todavía más corto y más automático? Pues sí, se puede hacer siempre porque como es una tautología, pues con la táctica auto. Tanto. Es más, siempre decimos, ¿eh? ¿y cómo sabemos cuál es usar? Pues le pedimos al sistema que nos dé indicaciones y nos dice, ¿lo puede intentar por tanto o lo puede intentar por fin? Aquí lo había intentado por tautología y sale aquí lo he intentado por fini y también sale y con, eso, con esta sexta demostración termina la prueba resumiendo, ¿qué se puede hacer? una forma, utilizando caso y eh, la parte izquierda la nombrar una hipótesis para la parte izquierda y para la parte derecha de la disyunción segundo, con el reintro tercero con eliminación de los cuarto, con o, rey quinto, con la táctica tauto de tautología y con la táctica en fin. Todo esto forma parte del de repositorio de Dao con Lean, que está en Jihad, aquí está la dirección. Y dentro del repositorio que se está construyendo poco a poco, en fin, poco que lo actualicen. También aquí lo podéis ver en el libro que se está escribiendo. Voy escribiendo también poco a poco. Esta es la versión actual del libro y lo que por donde vamos son por las reglas de la disyunción. Y dentro del libro y también dentro del sistema, pues hay dentro del repositorio un enlace a la sesión. El DEAN. Si vais ahí, bueno, pues aquí tenéis lo que hemos estado comentando. ¿Para qué? Para que se pueda experimentar en el libro. No es exactamente lo mismo, porque además de las demostraciones, bueno, pues también hay comentarios que son lo que he estado haciendo durante la exposición del vídeo. Bueno, pues por aquí vamos, aquí tenéis la sesión. En fin tarda un tiempo en que LEAN esté disponible, voy a esperar a que lo esté, eso depende en parte también del estado de ocupación de LEAN y de cómo esté la red. Bueno, evidentemente hoy está lenta, por eso prefiero, en, en estos casos, hacer la demostración eh, ...dentro del sistema... ...como lo he estado haciendo... ...teniendo el sistema instalado en el ordenador... ...y con esto ya... ...había que esperar un poco... ...aquí lo tenéis... ...la ventaja fundamental... ...ahí lo tenéis... ...y no tenéis que hacer ninguna instalación... Y ...podéis hacer igual que hemos hecho... ...podéis ir viendo la prueba... ...modificando... ...haciendo pruebas distintas... ...y ya está... ...bien, pues, pues con eso... Termina el vídeo de hoy.